De Nitro aprendí que la vida es muy dura Pero tú debes ser valiente Pero también vi que puedes darlo todo Y aún así no ser suficiente De Chuti que debes ser real a ti Y fuerte cada enfrentamiento Y si no ganas tienes que meterle El doble de horas de entrenamiento De Teo que no importa cuán duro caigas Porque eso no te debilita Tú tan solo gritas y lo necesitas Avanza y no llores como una niñita Lizquila, que a pesar de destacarnos Te que siempre es bueno regresar A ese lugar donde encontraste Lo que era la felicidad escone que debes tenerlos impuestos puestos, aunque vayas contra corriente. De enciclopedia, que aunque pase el tiempo, las leyendas nunca mueren. De mister ego, que tu pasado te persigue eternamente. Pero con él aprendí que puedes cambiarlo por un mejor presente De replic supe que aunque te trabes Aún puedes salirte del lío A veces sentir que conseguiste tu objetivo Te hace sentirte vacío De dominic aprendí que no basta con ser bueno Si no eres constante que un día te encuentras abajo Y al otro que puedes ganarle a los más gigantes Meta, meta lingüística Enseña que, que, que, tú Oye como quieras, que, que, que Nada importa, la meta será disfrutar toda la carrera Sabes que es difícil pero debes ser consciente en tu mente De, de, de, de, de tu habilidad Sé todo un fenómeno, no te hace menos sé el ser menor, la sabiduría no es de la edad. Oh, oh, oh, oh. El corazón en lo que te propongas la motivación. Oh, oh, oh, oh. Nunca es suficiente, debes ponerle dedicación. Oh, oh, oh, oh. No te quedes sentado, usted te va a escapar. el freestyle aprendí que lo que hagas hazlo con pasión no aprendí a darlo todo y que cada persona es valiosa Y que en 24 horas también se logran muchas cosas De trueno que hay que saber aprovechar cada oportunidad Que los haters se queden atrás del teclado La vida es pa pa, pa, pa para disfrutar pa Para que el niñito gane no hace falta una base de doble tempo Necesitas mil horas de entrenamiento de Kodi Aprendí que aunque el movimiento odie tu trabajo Tú tan solo vive el momento Aprendí que el dolor no es C e t e r n o pa, por, por el KO y su flow con Con, con doble tempo de blonde, me quedó muy marcado que puede ser rey sin corona Den vaca que solo se trata de disfrutar el momento que pasas con cada persona. De bro que aprendí que no importa. Que duden de ti tu progreso. Aunque no te crean capaz de todo eso, al final la verdad que por su propio peso. El asesino aprendí que no importa que tan abajo comiences. Necesitas esforzarte el doble para que tus resultados puedan verse. Con él entendí que el miedo te frena o oh, eres valiente y lo vences. Y que con amor a tu profesión al final te dan lo que mereces. Es que no basta con que sea bueno, yo tengo que ser el mejor Y si aún no lo soy, es porque necesito mucha más práctica y visión La clave es la dedicación y no solo motivación Y del puesta y aprendí que no hay mejor trabajo que el que disfrutas con el corazón oh, oh, oh, oh. el corazón en lo que te propongas la motivación Tenerle dedicación. Oh, oh, oh, oh. No te quedes sentado o se te va a escapar el avión oh, oh, oh, oh. Del freestyle aprendí que lo que hagas hazlo con pasión